ECOVEO es un mapa visual interactivo en el que hemos eh, agregado a todos los productores agroalimentarios ecológicos de España. Eh, hemos utilizado las bases de datos abiertos de las comunidades autónomas y del gobierno. Eh, la idea es que... Mmm, todos eh, los productores estén representados independientemente de su zona geográfica y que todos los usuarios que deseen hacer eh, uso de los datos de los productores, ya sea por ejemplo empresarios que necesiten materia prima, puedan conectar directamente con ellos, eliminando la cadena de intervención que serían las distribuciones de en medio. Con esto conseguimos eh, fomentar las sinergias, eh, que el máximo beneficio sea para los productores y los fabricantes, ya que van a estar en contacto directo, el, el, desarrollaremos también el tema de la sostenibilidad porque eh, intentaremos reducir la huella de carbono gracias a la eliminación de la, de la cadena de distribución. Hemos utilizado los datos proporcionados por comunidades autónomas y el gobierno estatal. Pues beneficios, el mayor de todos que ha sido arrancar el proyecto ECOVEO, porque lo hemos ido creando... Bueno, era una idea que estábamos creando desde, desde una iniciativa propia, o sea, no ha sido no ha sido otra a través de, una, de la experiencia que hemos tenido el sector agroalimentario ecológico y es el mayor beneficio que nos ha reportado el poder presentar una idea que teníamos en la cabeza y llevarla, digamos, nos ha impulsado a, y nos ha animado a sacarla para adelante. Eh, al sector le beneficia eh, por, por uno de los conceptos que tiene Coveo, que es crear sinergias. Eh, permitir conectar a productores y de, fabricantes de, según su zona geográfica. Eh, si Cuanta más información obtengamos, mayor beneficio tendrán lo, los usuarios y mayores sinergias podremos crear y eh, menos tendremos que depender de la, de la cadena de la distribución que es la que está provocando eh, que la huella de, de carbono aumente bastante. Pues el, como usuaria, los formatos en los que estaban y la dispersión. Eh, el tema de que, eh, las comunidades autónomas, cada una tiene, tiene su manera de gestionar los datos abiertos, entonces en el sentido de que son bastante eh, dispersos. Hemos homogeneizado todos los datos que nos hemos encontrado para que, si, eh, si alguien en el futuro se encuentra con la misma problemática, los pueda utilizar. De hecho, es el formato que tiene COVEO de, de libre acceso a cualquier ciudadano, que cualquier ciudadano va a poder hacer uso de los datos. Pues las administraciones públicas, eh, un, una buena manera sería incentivar al sector, o sea, al sector empresarial o desde los pequeños emprendedores, eh, para que nazcan iniciativas que, que, que, que reutilicen los datos abiertos para, para, crear, para crear empleo y para desarrollar proyectos presentar, digamos, hacer una mayor promoción de la existencia de estos datos abiertos, que hay un sector muy grande de la población que no sabe que existen, para, para nuestro, para el propio beneficio de todos los ciudadanos. Pues los planes de futuro para los próximos meses son lanzar ECOVE al mercado eh, y hacerlo público a través de actuaciones comerciales, presencia en ferias, eh, acuerdos con certificadoras para que vayan conociendo la aplicación y, y se vayan sumando.